En directo desde Murcia 181 días seguidos de protesta Día centésimo octagésimo primero De protesta porque están construyendo un muro Que está partiendo la ciudad en dos están... Quieren traer el, el, el ave de alta velocidad en superficie Pero sobre todo el corredor del Mediterráneo un tren de transporte de mercancías, entre ellas mercancías peligrosas, y la gente se niega a que el tren de mercancías peligrosas pase por el casco urbano y así como que para traer el ave en superficie sea necesario partir el barrio, partirles los barrios, con un muro de 5 metros de altura, varios kilómetros de longitud. Ahora podéis apreciar como los trenes, pues como... ...todos los años llevan pasando por superficie... ...que es precisamente lo que vecinos llevan reivindicando... ...esas vallas amarillas que veis ahí... ...son donde están construyendo una pasarela... ...sobre una acequia, es decir, una pasarela... ...para poder cruzar el muro... ...la están construyendo sobre una acequia... ...por tanto el peligro que eso conlleva... ...es muy alto... ...y en Murcia la gente... ...pues lleva más de seis meses... ...de protestas diarias... A partir de las 8 se vienen produciendo las concentraciones en este lugar, en la ya conocida Plaza del Soterramiento, de llamada así por los propios vecinos, en el paso a nivel de Santiago el Mayor, al final de la calle Torre de Romo, en Murcia. Va a poner el paso de <coughs> no, no. no, no después. Sí, después. No, no, vale. Va Vente. Y bueno, puedo desde este dispositivo. Desde el teléfono me dice que es imposible. en YouTube? Estoy en Facebook. En YouTube me pone que es imposible. ¿Lo veis? Nos están poniendo muchísimas dificultades para poder transmitir. Muchísimas dificultades. En Periscope es imposible. En YouTube es imposible. En Facebook, pues, desde unos dispositivos sí, desde otros no, pero no nos van a parar. No nos va a detener ¿eh? las retransmisiones en directo. De una manera u otra vamos a seguir emitiendo, pero eso sí, comparte. Saludos, Maricarme, Antonio, comparte, porque la gente somos los medios. La gente somos los medios. Entonces... No esperemos que sean los medios tradicionales los que tengan que compartir tu realidad. Tienes que ser tú mismo, tienes que ser tú misma quien comparte esa realidad. Tú mismo y tú misma. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Así que hay que compartir. Fijaos la cantidad de gente que aún a esta hora hay. Insisto que las protestas comienzan a partir de las 8 de la tarde y aún a esta hora sigue habiendo numerosas personas más aún teniendo en cuenta que es domingo que ya se acumula también el cansancio de toda la semana la la muchas personas comentan y que llevan aquí desde las 8 desde las 8 de la mañana claro hoy ha habido una carrera popular en, en, en el barrio de santiago mayor en murcia entonces hay muchas personas que llevan, llevan en la calle desde las 8 de la mañana o sea, han, han salido para la carrera al amanecer y aún están allí en las calles. Ha habido una comida claro. popular, pero lo importante que acontece por la noche, desde hace 181 noches seguidas, las protestas contra el muro, pues la gente no se las quiere perder. Dice Mari Carmen, mamá, te veo. ¿Quién es tu madre? Mari Carmen. Dinos quién es tu madre y vamos para allá a saludarla. Carlos, buenas noches. Aurora, espero que esté yendo todo bien. Aurora, por aquí te esperamos. Te esperamos cuando pueda venir, cuando pueda venir por aquí. Aurora, que se encuentra en el hospital. Carmen. Carmen. Pero Carmen, hay unas cuantas. Vamos a ver. Carmen es la Carmen que acaba de pasar con el abrigo rojo. Carmen. Carmen. Vamos a ver. Vamos a ver. Está aquí ocupada en, en, en, su, en su historia. Carmen, una fundamental aquí. Viene siempre. ¿Eh? Sí, sí, está siempre aquí enredada en las vías. Compartir esto, eh. Compartirlo. Compartir que la gente somos los medios. Aquí, como veis, a un lado las gentes, a nosotros los agentes, como siempre. Como siempre. Ahí tenemos a Carmen. Venga, Mándanos un, un mensajito para, para tu madre y ahora lo lee. Gracias a ti, Aurora, que también podemos estar en contacto, ¿no? Gracias a, a la tecnología. Buena Sisa, gracias a la tecnología, gracias a que la gente somos los medios. Y nos ponemos en contacto entre nosotros, los unos a los otros. Entre nosotros nos ponemos en contacto. Entre nosotros nos ponemos en contacto. Saludos, Javier. Bueno, pues esto no hay quien lo pare. Murcia, 181 días seguidos de protesta. Esto no hay quien lo pare. Y aquí seguimos... Hoy me estoy aquí con, con Dani. Hoy Dani vuelve, vuelve el frío, vuelve las temperaturas, los celores. Y ahora que se acerca la primavera, estos cambios de temperatura que por el día hace bastante calor, pero por la noche, es decir, que tiene todavía más mérito el venir porque esto destroza los cuerpos. Esto está destrozando los cuerpos. Y sin embargo, la gente. Sigue viniendo, la gente no desiste, la gente no desiste, eso es, un, eso es algo absolutamente admirable, absolutamente admirable. me dice arriba son valientes Conchi saludos Conchi el tren por fuera de la cantarilla Vamos a ver si se nos acerca también Carmen y hablamos con, vale. con ella. Buena. Estoy retransmitiendo, pero desde este dispositivo, estos... Pues... Esto... Esto, esto pues, es muy fácil de, de reportar. Es muy fácil de, de reportar. Eh, Dani, comenta a la gente que no ha estado hoy en el barrio comenta cómo ha ido hace una crónica de cómo ha ido el día de hoy Bueno, buenas noches, estamos ya aquí otra noche más y os voy a comentar cómo ha transcurrido esta mañana la segunda carrera popular de aquí de Santiago del Mayor, organizada por el club Sotterrabiés. Eh, ha transcurrido con total normalidad una jornada de convivencia entre todos los vecinos del barrio, se ha superado el cupo de quito, que era 500 La carrera estaba prevista para 6 kilómetros, por aquí, por las calles de nuestro barrio de Santiago del Mayor. Ha habido un error de coordinación entre la policía. A ver, mi hija. ¿Dónde está? Mírala. ¡Mari! ¡Está aquí la tita! Pero ponte, ponte en este lado, ponte ¿Dónde en este está? lado. ¿Dónde está? Ah, está aquí. ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Vente para allá. ¡Pero se va! ¡Aquí, hijo! ¡Aquí! Ah. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está? Aquí, Mari Carmen, aquí estoy. Dice tu hija. ¿Dónde dice que está muy agotada por la carrera, que está en la cama, pero mañana está allí en, en el barrio con todo. ¿Le queréis decir algo? Está agotada y los críos, están durmiendo. Eh, no, no. Los críos están durmiendo, Mari. Venga, conexión en directo, porque esto es la vida en directo. Y aquí estamos 181 días, ya somos una gran familia. Y queremos Desde saber, luego, está medio día faltando. Si los críos están durmiendo, claro que sí. Hombre, queremos saber. Queremos, queremos saber. Si los críos están ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Que sí? sí. No, ya lo que está durmiendo. Bueno, Mari, te dejo que duerma, hija. durmiendo, Pipa, desafiadamente. ¡Uh, no, no! Cuidado, eh. Carmen. No. Estás comiendo Pipa, desafiadamente. Mira. ¿no? Desafiadamente, pipa. Uy, eso ya son 5 euros. Madre mía. Eh, uy. Ya. Yeah. Llevas por 10 euros, ¿eh? Venga, vale, ver, pórselo a otra, que yo me voy, que tengo que darle unas pues cosas. dar un besico, ¿no? algo. ¡Venzo, Mari! ¿Eh? Es esa que esa se ha quedado allá atorra. que se Ah, sí, mira. Está y que ella está durmiendo. No, ya, no, ya está escribiendo por aquí. ¡Claro! Ay, toma. ¿Ella viene por aquí también o no? ¿Qué? Ella viene por aquí. Claro que viene. Yo no quiero ponerle cara, no le he puesto cara. Sí, la de Sí, pero es que Mari, el, Ma, Mari Carmen hay muchas Y tengo que ubicarla ubicarlo. muchas, una rubica. Eh, bueno, ahora ya le sí. quiero el pelo rojo. Claro, pero es que Mari Carmen hay, hay unas cuantas, Dani. Alta. Sí, Seguro, claro, si esto ya somos una gran familia. Pues Mari saludos, Mari Carmen. Buenas noches, Isma. ...y voy a seguir contando cómo ha ido hoy la carrera popular... ...como ya he dicho ha sido un éxito total por la parte, por la parte de participación de los vecinos... Eh, ...ha habido más de 500 inscritos... ...y tras la carrera eh, ha habido de categorías inferiores... ...también los chiquitines han estado corriendo por aquí... ...por la calle P12, por la calle principal de Santiago del Mayor... ...después ha habido una entrega de premios sorteo y una comida popular, una paella gigante. Y ha sido una jornada de convivencia aquí entre los vecinos del barrio. Y nada más, queremos agradecer desde aquí a los organizadores y a los patrocinadores de la carrera que han permitido que todo salga como ha salido. Y muchísimas gracias a todos. Aquí estamos con Jesús, ayudándonos a sujetar las cosas. Jesús es un grande, aquí todas las noches no se pierde ni una. ¿A qué sí, Jesús? Y esto es todo, aquí estamos ya 181 días seguidos. ...aquí en las vías, en Murcia, de protesta. ...aquí nos tomamos la uva... ...aquí pasa, nos tomamos el roscón de reyes... ...aquí se ofició una misa del gallo... ...reivindicando un derecho, una causa justa... ...no queremos muro... ...no queremos un muro que divida la ciudad... ...no queremos una catenaria de 25.000 voltios... ...a 80 centímetros de los colegios e institutos donde se están educando nuestros hijos... ...no queremos que el corredor mediterráneo pase por el medio de la ciudad... ...un tren de 750 metros de mercancía, lleva mercancías peligrosas... ...no queremos una pasarela peatonal de 10 metros, 52 escalones para arriba... ...y 52 escalones para abajo, con la inseguridad que eso provoca para los jóvenes y para los mayores y los que, las personas que tienen dificultad de movilidad. Y por esas cosas estamos aquí ya, 181 noche la barrera del paso a nivel. Ahora tenemos que esperar unos minutos hasta que pase el tren. Esto sucede 90 veces al día, que se dice rápido 90 veces al día en el que el tren dificulta la movilidad de las personas de a pie. Buenas noches, mariduz No, Loli Nicolás Ah, sí. Muy bien, ya está bien. Buenas noches en carne, aquí parece que vuelve a pasar el tren, ya se le oye, no se le ve todavía, y aquí lo tenemos. Meme, ya que estamos ya a 191 <coughs> noches, 181 días seguidos. ¿Se sí. grabando al final? Eh, ¿Se sí. ¿Puede por el YouTube seguir la...? Eh, YouTube no nos deja te... antes. Ah, Estamos ah, ahora en Facebook. Facebook. Por el Facebook, ahora por el sí. Facebook, ¿no? Yo estábamos ahí comentando y yo ya no sé por dónde cuesta trabajo. Lo de Perico sí que está... Acapado en Perico está capaz, ¿no? o sí. Sea, hay se que con tres cuentas y de las tres no la caparon. Yo me metí con, la, con una de las cuentas, era de algún vecino, no sé. Sí, con Pero tres de, de tres vecinos de... y la caparon. Ah, okay. Bueno, seguimos bueno, que... por el dónde colamos, ¿no? Sí. De... Sí, la verdad que ha sido un éxito el día de hoy, como comentaba, se ha superado el cupo de inscritos, más de 500 personas han participado en esta carrera, la segunda carrera popular de Santiago el Mayor, que ha sido organizada por el club Soterra Vías. y ha sido una jornada de convivencia que ha transcurrido con total normalidad y todo ha sido gracias a al club Sotarrabia, que es el club que lo ha organizado todo, y todos los comercios colaboradores. Buenas noches, Fini. Buenas noches Alejandro y buenas noches Antonia, dicen que hablemos más alto, que apenas se oye, tiene ser problema del micrófono, lo tenemos a la misma distancia que antes, y yo procuraré hablar más alto. Buenas noches Mercedes, y esto es todo ya, 181 noche. Noche, Ascensión Buenas noches, Marco Vale, me comentan Que ya se oye, intentaré Alzar La voz más Y así está esta noche la situación en el, en el barrio, aquí en la plaza del soterramiento. Como he dicho, 181 días con los vecinos, la gente y con los agentes que aquí los tenemos. Buenas, Chema. Yo, yo lo he pillado. Te he mandado ahí un mensaje, digo, lo, lo, lo, no había visto nunca por el por el Facebook, ¿sabes? Vale, bueno, esto de aquí es, Yo soy Keiko. Ah, Keiko, ok. Ya ha vale, partido ahora vale. seguiremos por ahí. Vale, aquí un vecino nos dice que ya ha conseguido conectarse, no podía conectarse. Y Chema, gente como tú es la que hace falta gente que desde fuera de España se está enterando de la protesta y hace eco a esta protesta. Así que muchas gracias, Chema. Cecilio! Cecilio! ¿Tiene el soporte para probar? Eh, sí, el problema está en que el soporte se pone a tapar y la pantalla. Ah, bueno. ¿Sabes? Voy a ponerlo aquí y tapar y la pantalla. Esto. Sería complicado. Oh, no, no va a ser Pero bueno, por lo menos, así igual se puede agarrar. Sí, pero sin apretar esto. Incluso Buenas noches, Juanvi. Bueno, estamos aquí haciendo lo posible para poder transmitir esto en directo, sin que se nos caigan los dispositivos de la mano, porque ya solamente faltaría que perdamos también la forma de retransmitir. Vamos, Ayudante de cámara, Jesúsico. Si hacen eso de la invitación, ya lo hablaremos tú y yo en persona. Y nosotros orgullosos es Diefamil, que está haciendo una labor por una causa muy grande. Bueno, ¿sí? Ahora sí, mejor ¿Mejor? Bueno, pues Esto es impresionante lo que, la, Si vierais el, el cómo se hace esto El cómo se hace Porque es muy difícil Estar retransmitiendo Con tanta censura Es muy difícil Tantos dispositivos Cambiando, haciendo pruebas, bueno, es muy complicado. Tienes que compartirlo. Juanbi dice que gracias, Dani. Eres un ejemplo para todos los de tu generación. Para su generación, para los de mi generación y para la generación que esté por venir, Juanbi, Para todo, desde luego. Desde luego. Vamos a hacer ahora un compartir. Vamos a hacer un compartir, porque lo que no se ve, no existe, vamos a compartirlo y vamos a ver si también la gente de las vías comparte, difunde vamos a enviar también ese mensaje de que la gente esté enredada en las vías Jesús siempre el protagonista aquí sí, ¿Cómo vas? Vamos a ver si, si traemos también alguna vecina por lo que hablábamos el otro día, fijaos, siempre, da igual la noche, da igual el vídeo que mires, siempre vas a ver mayoría de mujeres, siempre. De ahí que estuviese absolutamente justificado que la manifestación feminista del 8 de marzo acabase en las vías. Y tenía que haberla cruzado, estaba previsto que se cruzara las vías y se leyera el manifiesto a este lado. Pero, vamos a ver, si las vecinas vienen y participan. Vamos a ello. Mientras tanto, no, se vuelven a bajar las barreras. Aquí protegiendo la vía, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional. Daniel, aquí. A ver, Dani, a, a eh. 250, para, para para Hay que ver, hay que ver. Cecilio, Venga, marcha. ¿Marcha, Dani? Sí. Venga, y a compartir, a entrar en Facebook y compartirlo. Que este estamos aquí? que no estamos en Facebook? ¿Qué? El perfil? Que tiene, que te ¿Qué? perfil precioso. ¿Qué de Facebook? Claro. Venga. Vamos a ver. Pues claro que hay agotamiento, pero pero, pero hay, que, hay que resistir mira, ahí, ahí resistiré Juan B Juan B está aquí conectado dice, dice, buenas noches monica, dale un beso a todas dice Juan B Juanvi, maestro viaquingo. Aquí lo tenemos. Venga. Susana, a ver si Susana se conecta, no se conecta, a ver qué pasa. Fijaos las de cosas que hay que hacer para que luego tengamos aquí conversaciones que uno no se entera. Ven, que ver. ¿Ha venido a boicotear nuestra tertulia? Totalmente. Esto es, la gente somos los medios, estáis en nómina. Estáis en la... ¿Qué nos van a la... pagar? Esto es... Para nos van a pagar al final? Para pagarlo al final... Todo esto es... Además, las cuentas son fáciles, son múltiples de cero. Es múltiple de cero lo que se cobra. De cero, sí, sí. Que, además, Pepi, ponte por aquí la primera, venga, vamos Venga, Pepi. ponte que te va a... Venga, Pepi. Por favor, corri. ¿Qué quieres? Que te... bueno, pues, ¿sí? no viene de pues, ahí, si... Esto, mira, a... si Pepi no viene aquí, nosotros, nosotras vamos a, a Pepi, venga, ¿Para? a ponerlo ahí. ¿Eh? A, a poner detrás de Pepi, ¿Eh? detrás. Claro, para que se vea bien. No, Venga, Pepi. muy que sale muy bien, que sale muy bien. Pepi siempre sale perfecta. Para ayudante de iluminación, aquí. Venga, no, no. pero. Aquí detrás, venga, detrás. Vamos, que se vea. Por detrás. Qué, aquí aquí sí. viendo la tele. el día viendo la tele? La tele. Venga. No, no, vamos a ir a estar con, a estar con no, no, Pepi. No, no. Pepi. Venga, a ver. ¿Qué, ¿qué quieres que te digamos? Vamos a ver. Ten en cuenta sí, que aquí llevamos ya más de seis meses más haciendo bien. un profundo esfuerzo físico, sí. emocional, psicológico, social, familiar, sí. mañana, mañana tecnológico. ...todo... ...hoy... ...vale, pero hoy ya son sí. 180 días... ...sí, sí, hoy... Cien... Ah. No, 181... ...181, fíjate... ...181... ...pero o si sea, añadimos la acampada... ...ya hay de sobra oh, seis meses... ...que, hombre, que fueron siete días sí. anteriormente... ...sí... sí. ¿Qué, ...¿qué hora es, ...que ...bueno, de que momento seguir? estamos aquí... ...todavía eh, 181 vamos. días... ¿Eh? ...Pepi, sí. coméntale a la gente... ...por qué, a la gente que nunca... ...no sabe de esto todavía... Que se entera hoy de que en Murcia se llevan 181 días seguidos de protestas. Coméntale qué hace aquí, qué hacemos aquí, tantísimos días. Coméntalo. Estamos protestando porque no queremos que venga el ave en superficie. No es que no queramos que venga el ave, que no queremos que venga en superficie, que eso es lo que dicen los políticos y toda la gente que no está enterada. Se creen que es que no queremos que venga el ave. ...lo que no queremos es que venga en superficie... porque, ¿por qué? ...pues porque al venir es, es electrificado... ...y viene con catenarias... ...y hay que poner un, un muro... ...aunque digan que no es muro... sí es un muro porque no se puede pasar... ¿eh? y entonces nos dejarían sin poder... ...pasar por, como pasamos ahora por el paso a nivel... ...aunque que digan, hay... sí, sí... ...aunque digan y que nos quieren poner una pasarela... ...de nueve metros de altura... ...y con un montón de escalones... ...y con dos ascensores... ...bueno, una cosa ya... ...no sé quién habrá inventado la pasarela... Sí. ...así que... ...no me lo explico... ...porque todavía no se han enterado del tránsito que hay por aquí... ...de personas, de vehículos... ...de aquí van a formar en Murcia... ...técnicos inútiles son los que hay aquí en Murcia... ...para todo... ...así que, y quieren dividir la ciudad... ...dejarnos como un gueto... ...como si fuéramos ciudadanos de segunda... ¿Eh? ¿O de tercera? Bueno, ya es que ya de tercera ya... Pero es vergonzoso que ahora mismo... ¿eh? Murcia, que es la séptima ciudad de España... ...y que tengamos para comunicarnos en el centro... ...dos pasos a niveles que son vergonzosos. Eso es vergonzoso. Parece mentira, ¿eh? Que los políticos no miren por, por Murcia. Eso da vergüenza. Tanto el paso a nivel este como el de San Pío. Lleno de basura. Hay de todo zapatos, ropa, yo no sé quién lo tira, pero eso, eso es vergonzoso. Pero claro, es que no estamos viviendo en la gran vía. Allí sí no hay, hay más limpieza. Unos porque dicen que tienen que limpiar ariz y otros porque el ayuntamiento no les pertenece. Esto da vergüenza. Nada más, ¿qué quieres que te diga más? Aquí la gente te, te está diciendo bien dicho, Pepi. Sí. Muy bien dicho. Pero es que todas pueden decir sí. Mm. Que... Y decirle a, Ballesta ya... sí, decirle a Ballesta que se va a quedar como el alcalde del Muro. Eso, porque por él, ¿eh? esto sigue adelante. Porque el alcalde tiene que mirar por su ciudad. Hoy he estado viendo un vídeo... Y por su ciudad Hombre, por supuesto, dice que, que el alcalde nada más que de los que viven en la Gran Vía. Nosotros no somos personas. ¿Eh? Es que hoy lo he oído decir que, que va a quitar unos pasos... Ah, no sé por dónde, en alguna autovía que piensan inaugurar o hacer. ¿Y nosotros qué? ¿Qué quieres que te diga? Nada más. Sí, <risa> <risa> mi marido es que dice que me van a multar, que esa es otra. Vaya un. No, un, vaya un, un, un delegado del gobierno que tenemos. Madre mía de mí. Sí, alcaldesa. Somos todas alcaldesa. Todo lo que yo estoy diciendo lo dicen todas. Explicado. Todo, sí. ¿Tú te crees que hay derecho? Pero como dicen, los que no llevan razón cogen la violencia y, y cogen la fuerza. Como no llevan razón, pues eso. Nos mandan. ¿Tú te crees que hay derecho a que tengamos aquí este despliegue que hay? Si somos vecinos, somos casi todos personas mayores que estamos luchando. Luchando. a Una que dice que ella no es vieja. Pero que, que estamos luchando por, por nuestros nietos, por poder pasar a llevarlos al colegio en, en condiciones y no tener que subirnos a ningún ascensor ni a ninguna pasarela. Eso es escalera, ¿eh? A ver, ¿eh? claro. Y las personas que están en sillas de ruedas, ¿por qué no hacen caso a los ciudadanos? Que para eso se han votado, para que miren por ellos, no para los intereses. Eso, que Dios sabe dónde estará el dinero. Sí. Eso, y la virgen, esa es otra. Sí. Sí, sí, hasta la virgen. Y este señor. Sí, este señor. Sí, el de la... No, no, sí, que sí. Nos Vamos, diciendo sí, eso... que tendréis un recordatorio nuestro. Sí. Vaya. Que... Sí, sí, Qué vergüenza. Sí, sí, sí. Sí, hijo mío. Qué vergüenza. Tendréis Vaya. un recordatorio. Pero nuestro Pero que yo os tendréis una multa. Sí. Madre mía. Madre Pero que los políticos se les mental. vota para que para buscarle el bienestar de los ciudadanos. Sí. Pero qué bienestar tenemos nosotros con esto que hay ahora, que, que parece que somos terroristas y que, que nos están tratando. Vamos, me hace una gracia cuando nos dicen que somos radicales y que somos. ¿Qué qué somos nosotros? Cuando no sí, hay argumento, personas con educación cuando, y que queremos respeto y que queremos. No hay, cuando no hay argumentos. Eso, se claro. Se descalifica. Claro. Eh, sí, sí. Se descalifica a, a las personas. Claro. Y se les devalúa. Se les ridiculiza. Sí. Normalmente. Pero, ¿sabes qué están si ellos son los que están haciendo el ridículo. Para para porque no tienen base. Persona, eso son tácticas del fascismo. Mm. Sí. Si aquí tenemos una no dictadura disfrazada, que los que tenemos, no. Esos son eso no es democracia lo que tenemos. No, no, no, vaya con la ley mordaza, que no podemos ni, ni decir que no estamos de acuerdo, si lo único que queremos, decimos es que no queremos que nos pongan el muro y que no queremos que venga el ave sin soterrar, que queremos que soterren, si esto tenía que estar ya soterrado hace 30 años, porque esto es vergonzoso. ¿Tú sabes cómo se quedaría Murcia con, con las calles abiertas, comunicando el sur con el centro? Pero si nos ponemos en 10 minutos en el centro y en un cuarto de hora, ¿qué quieren? ¿Que demos la vuelta a toda Murcia? Y espérate, ¿Y que, espérate los trenes que pasan. Pasa? Con los cercanías, no, cer no. Vamos no. a tener la, la, la, la, la pero, los cercanías. Pero si no el son El las... que vamos a tener con las cercanías que tendremos que ir a San Isidro. Para irnos a Alicante, con sí. no un autobús. O sea, eso sí. es una desvergüenza. No, yo lo que, y yo sí. que pienso es también en, en, lo, en los trenes que pasan, con, con gasoil y con mercancías peligrosas. ¿Esa es otra? Eh, bueno, Cecilio, venga bueno, que nos vamos, pero que, que, que te que llevamos. Hay, que hay venga. Bastantes personas muy interesadas, bastante audiencia, nos persigue la censura pero nos persigue la gente allá donde vamos también eh pero qué y censura pero ¿Qué, qué hacemos nosotros pues fíjate, pero ¿cómo si está lo pero si que lo que para moler, ya nosotros, hombre eso ya lo sé hijo mío sí bueno Cecilio venga bueno pues vamos a despedirnos y nos vamos ya Cecilio que os llevamos Pero si está el coche ahí venga Venga, hasta mañana si Dios quiere. Es que siente muy largo, eh. Ay, madre mía. Es que La gente no lo sabe. Sí, sí. Es que, que ahí en la calle, por la carrera, por todo. Claro. Por, por, Pero siempre pacíficamente. ¿Eh? Que es lo que ellos, ven? aunque ellos crean lo contrario. Con Aquí hay pipa, no hay con nada. Pipa, y eso es muy grave. Sí, sí, ¿Y hombre, Juanvi? hombre. Ay, Juanvi. Hoy, hoy, hoy, nene, hoy han traído torreicos, madre mía, eso ya, como balines. Madre mía. Mari, di tú algo, hija mía, que tú también, dile ¿tú, ¿tú, tú algo a aaron ¿no? Sí, Sí, bueno. Pepi Antonio es muy carismática, se explica sí. muy bien, sí. cuenta sí. la realidad de, de manera muy clara. Lo llevamos nosotros. Cuenta la realidad de manera muy clara. Sí. sí. Eh, y, y deja claro lo que sucede. Oye, claro. Que sucede. Viene? La policía ya está. Vamos, si esto... Todo... Para, para sí, eh, sí. al tráfico rodado Antes de, de despedirnos, vamos a comentar que eh, si sabes de alguien o tú tienes vídeos, imágenes... De momento en el que agredieron al chico el pasado jueves, que, que acabó con la cara ensangrentada, puedes contactar con la Asamblea Sin Muro, la acampada que está aquí. Y si no, pues contacta si quieres conmigo mismo y yo ya pues también haré lo posible. Pero se, se están buscando imágenes y vídeos que demuestran que el chico no se cayó y por eso se hizo sangre. ¿Eh? Se le reventó la cara. La manera de hablar, es que la imagen era eh, la cara, sangrando. ¿no? Entonces, ¿seis grapas tuvieron que darle? Seis grapas. Seis grapas lleva. ¿sí? A mí me faltaba la información y quería ese sí. preciso. ¿eh? Sí, en la cabeza, era aquí la lleva. No, no para nada. Entonces, sí, pues sé que le claro, según los agentes policiales, él se cayó. Ah. él se cayó y se golpeó. No, que lo vio mucha entonces, gente. entonces, Se está pidiendo compartir luego el, el momento de, de este vídeo a, a la hora que es ¿eh? no sé cómo sí, lo podéis decir yo no tengo ningún problema si contactáis conmigo por Twitter Facebook lo sea, yo me pongo en contacto por algún ha llegado a este chico y eh, se le hace llegar porque no por nada sin miedo. te puede caer bien te puede caer mal este chico o puedes no conocerlo pero cuando uno defiende los derechos humanos defiende los derechos humanos del que te cae bien y del que te cae mal, y el que no sabe ni cómo te va a caer. Es decir, cuando uno defiende la verdad, si la verdad es que este chico no se cayó, pues hay que mostrarlo y hay que demostrarlo. Simplemente, te lo digo porque a lo mejor tú tienes una imagen y dices, va, pero a mí esta persona me da igual. No, es decir, tú míralo desde un punto de vista humano. Somos humanos, nos tenemos que proteger entre nosotros. Entre nosotros. Es muy fácil proteger y luchar por los derechos humanos de tus simpatizantes, es porque estos no son humanos, esos son simpatizantes, no, eh, son amiguetes, son colegas, son lo que tú quieras, pero tus humanos es aquella persona que ni siquiera conociéndola eres capaz de impactar de alguna manera con, con ¿De acuerdo? una cosa es, una cosa es Pero, tener un trato humano y ¿sí? otra cosa es tener un trato humanitario y eso es lo que buscamos no digo lo que si imágenes, fotografías sabes de alguien que estuvo ahí presente que puede demostrar el tipo de tipo de o un libro, de un documento gráfico, audiovisual sí, claro. que ¿Y, y entonces, este chico no se cayó ingenio, al suelo, sino que otro día mirar ¿Sucedió? De otra manera. Porque está conmigo, la asamblea, seguro. No hay problemas, lo Sí. sí, es que por un despiste por un despiste, pero me estaba diciendo se oye flojo, agradezco eso estaba comentando, por si se oye, oye flojo repito estaba diciendo que si conoces si conoces a alguien o tú tienes alguna imagen algún vídeo algún vídeo de el momento que el chico que quedó con la cara ensangrentada, se produjo esta situación, si tienes algún vídeo o alguna imagen, por favor, ponte en contacto con la Asamblea Sin muro que es la acampada que está junto a las vías, o ponte en contacto conmigo mismo, o con alguna persona de las vías, de, de alguna forma, es decir, el asunto está con, con toda la gente que estamos aquí, que nos solidarizamos, ¿de acuerdo? Ponte en contacto. Ponte en contacto, <ríe> que me acerque al móvil, al micrófono, Juan, Juanvi, al micrófono. Se me había ido el, el micrófono de las manos por un momento, sí. Entonces, si tenéis algún dato de este chico, del momento, del momento en el que se produjo esa agresión que la policía dice que fue, que se cayó y se golpeó contra el suelo, ¿vale? Entonces, si tienes algo, yo te digo, a ver... Puede que no conozcas al chico, puede que te caiga bien, puede que te caiga mal. Independientemente de cómo te caiga o si lo conoces o no. Insistía antes, e insisto ahora, si sí, se defienden los derechos humanos, se defienden los derechos humanos de la gente que te cae bien, de la que te cae mal y de la que no sabes cómo te cae. Eso es defender los derechos humanos. Lo otro es defender a un amigo, a un familiar, a un ser querido, ...pero no es defender los derechos humanos... ...los derechos humanos es defender los derechos de toda persona... ...indistintamente de qué simpatía tienes tú hacia esa persona... ...por eso es tan duro defender los derechos humanos... ...por eso es tan duro... ...estamos en Murcia... ...ya estáis viendo cómo la plaza del soterramiento, ...como así ya lo han denominado a los vecinos... ...la vecina de este barrio... ...ha quedado esta calle abierta al tráfico rodado... ...la policía, aún queda alguna, a, a, a, algunos agentes en el otro lado... ...algunos furgones pero ya han abierto el paso a nivel... ...y aquí la gente ya se ha ido marchando... ...son 181 días seguidos de protestas... ...181 días seguidos... Fijaos lo sencillo que es que un autobús pase por aquí en línea recta hacia el centro de Murcia. Si hubiera un muro tendría que dar un rodeo de varios kilómetros. Gente que pierde tiempo, gente que pierde dinero en gasolina, gente que si tiene que ir en taxi pierde dinero en coches, gente que además si tiene que cruzar una pasarela, que es donde está esa valla amarilla, y la tienen que cruzar, que la están construyendo encima de una acequia, pone en peligro su integridad física, la integridad física de la gente que quiere. La gente lleva 181 días seguidos en Murcia. Yo estoy retransmitiendo, pues fijaos, tengo aquí un dispositivo con varios móviles varios y, y en cambio estoy retransmitiendo con otro dispositivo más porque me están censurando Periscope, Twitter, eh, mmm, o sea, las emisiones de Periscope que por tanto también se hacen en Twitter, tu, Twitter Live, YouTube y Facebook dependiendo cómo, en qué dispositivo ...se puede emitir o no... ...vale... ...ayer intentaron retransmitir... ...intentamos, tres vecinos... ...dos vecinos más y yo... ...en Perisco... ...no hubo forma... ...esto lo están censurando... Eh, ...yo lo digo muy en serio... ...como todo... ...a ver... ...no esperar a que... ...ocurra algo grave... ...para darle valor a lo que estamos diciendo... ...a mí... ...yo lo que estoy mostrando aquí... ...lo que estoy mostrando aquí... ...vengo todos los días... ...y es la realidad que está pasando en Murcia... ...es decir, no me están censurando a mí... ...están censurando lo que sucede en Murcia... ...vale... ...están censurando lo que sucede en Murcia... ...Cecilio, estás en directo hoy domingo... ...estamos en directo en martes... ...aquí todos los días son martes... ...todos los días son martes... ...bueno, nos vamos a... ...nos vamos a despedir... ...con otra de las imágenes icónicas de este lugar y compartir ¿vale? compartir eh... vamos a quitarnos el complejo vamos a quitarnos el complejo de inferioridad que tenemos con los medios eso de, mira, lo ha dicho tal medio lo ha dicho tal otro no, no, no, lo estás diciendo tú eres tú quien lo está diciendo vamos a quitarnos ese complejo nosotros somos los medios vamos a ver nosotros somos los medios y como decía, nos vamos a despedir con esta otra imagen que estamos en zona de multas estamos en zona de multas grandes lobiaquingos, como siempre pues nos arriesgamos ¿eh? nos arriesgamos a estar en zona de multas nos vemos mañana esto no va a parar Mientras haya muro, habrá protestas. Mientras haya protestas, habrá censura. Mientras haya censura, cuento contigo, contamos contigo. Tú cuenta conmigo, pero ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Comparte. Murcia no se parte. La gente somos los medios. Yo soy uno más de todo esto. Yo soy uno más de, de, de, todo, de todo este grupo mediático que somos todos. Pero yo no soy nada. No soy nada. Soy un poquito. ¿Vale? Todos juntos somos el medio, somos los medios. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. María Dolores, María José, Inma, Juanvi, toda la gente que estás ahí. Y como Félix ahí María José, María Dolores, eh, Loli, despidiéndose en catalá, molve Loli, molve una, un for, una fuerza abrazada a Tutón, en, en Barcelona, que nos apoyan mucho y también tengo en mi corazón pues, bueno pues tantísimos años que, que he pasado allí y que me han tratado tan bien y que me han hecho también ser la persona que, que, que soy. Sí, sí, Loli, sí, sí, sí. Eh, Miguel dice que ya nos ven en las Canarias. El muchacho, muchacho, grande también. Eh grande. Eva, Eva, Eva baja, que está ahí, que estudia, que pague. Es que, que, que pa eh? eh, un, un, un coquito, es eh, un coquito. Bueno, un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Fin de mar, una abrazada desde Murcia. Hasta mañana.